Ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana. Y creo que todos estamos con un propósito el día de hoy: de venir a adorar a nuestro Dios, de agradecerle por esta semana tan hermosa que nos dio, con diferentes pruebas cada quien, pero con la ayuda de Dios estamos de pie. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestro servicio de TDM Zapata -Vela. Aquellas personas que nos están viendo por un dispositivo, que Dios los bendiga. Y quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y este es un versículo muy bonito, pero también que, que tiene mucho mucha responsabilidad para cada uno de nosotros. Amén Y dice así la palabra de Dios Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana Como para el Señor y no como para nadie en este mundo Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Qué bonito texto, se oye muy bonito Pero para hacerlo es lo más difícil Porque luego hacemos muchas cosas para que nos vean o para que nos digan, hazlo para Dios, en tu trabajo, hazlo para Dios, si ves un papel tirado, hazlo para Dios, haz las cosas para Dios, no lo hagas para el hombre, porque siempre vamos a quedar mal para el hombre, o va a haber otro que lo haga mejor y te vas a sentir mal, hazlo todo, todo lo que tú hagas, todo, hazlo para Dios, eso nos dice esta mañana la palabra, todo hazlo para Dios, y van a cambiar muchas cosas, desde nuestra manera de pensar, desde todo va a ser diferente, porque lo vamos a hacer, ¿para quién? Para Dios, y va a ser diferente mi hermano, no te van a pesar las cosas, amén. Quiero que me acompañes, vamos a hacer una oración, bendito Dios y Padre nuestro en esta mañana, Damos gracias la oportunidad que tú nos das, de estar aquí en tu casa Dios, yo te doy gracias porque nos permites Dios, reunirnos aquí como hermanos, para gozarnos delante de tu presencia Dios, Bendito eres Dios, santo eres tu Padre. Venimos a honrarte y a glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Nos gozamos en esta mañana y nos alegramos en la presencia de Dios. Deja que la gloria de Dios venga a tu corazón. Amén. Levanta tus manos vamos a comenzar este tiempo dándole gracias a Dios a través de estos cantos vamos a hacerlo juntos Aleluya Vamos, puedes aplaudir. Muy hermoso, eres Jesús. Sientes para ti, es tu amor, tu gloria. It is get nos habla dice sorbida es la muerte amén Jesús venció la muerte amén y hace unos días que me, me tocaban la puerta un, unas testigas de Jehová y me decían lo invitamos a celebrar la muerte de Cristo Y ya las escuché como diez minutos y luego de escucharles diez minutos ellas no querían escucharme el mensaje que le estaba dando le digo, No celebramos la muerte de Cristo Porque si Dice la palabra que si Jesús No hubiese resucitado Vana es nuestra red nuestra, nuestra predicación Jesús se levantó de los muertos Es importante la cruz por supuesto Nos redimió Dice que nos santifica En la cruz recibimos El perdón de pecados pero cuando Jesús se levanta de los muertos, ahí abre un capítulo nuevo el Señor ¿sabes? porque Él venció la muerte si Él no hubiese resucitado el diablo estuviera celebrando ¿sabes? yo les decía prediquen un mensaje de Dios los cristianos no celebramos la muerte celebramos la vida Jesús murió es importante sí, pero celebramos que Jesús se levantó Amén, vamos a darle la gloria a Jesús Toda la noche sin parar Contando alabanzas a Jesús Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Que sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, eres el rey de Israel. Aleluya. ¿Cuánto lo no creen? Esas cosas Señor alguien a tu lado, sal de tu lugar, saluda a tres, cuatro hermanos, dice la palabra que cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Gloria a Jesús, Dios es bueno, amén. Yo siempre digo, Aquí a los que estamos arriba, nadie nos saluda También somos sus hermanos Dios es bueno, amén Diga conmigo, el, espero en el Señor Aleluya Gloria a Cristo En sí. Corintios 9, versículo 8 dice la palabra de Dios Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia Amén, hay poder en Dios Amén, ahí dice la palabra A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Dios nos da lo suficiente en todo Amén y si usted trajo una ofrenda, entréguela al Señor voluntariamente, no importa la cantidad, Dios no nos pide una cantidad, solamente que podamos entender que Él nos provee todo, ahí dice la Escritura, que tenemos siempre en todas las cosas lo suficiente, amén. Señor, oramos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús, queremos adorarte Señor. Queremos darte una ofrenda conforme, Señor, a nuestro corazón agradecido. Te pedimos por los presos, por las viudas, por los huérfanos y te damos gracias por esta iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. So Gracias, tú eres bueno Jesús, oramos por los enfermos Señor en esta hora y te pedimos Espíritu Santo que tú obres en los cuerpos, en la salud de las personas, gracias en esta hora por la iglesia Señor, bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, amén, amén, gracias Dios. Gracias a Dios Vamos a orar por Por Esteban Sánchez Paredes Él está recuperándose de la vesícula biliar Lo van a operar Dios tome su vida y Él es salvo Vamos a orar por su salvación por su salvación primero, antes el que el beneficio por el arrepentimiento de sus pecados, es mejor siempre guiar a la gente a Cristo porque luego quieren la sanidad y no se acuerdan del Señor, Señor oramos por este varón, por su hijo que está aquí y te pedimos Padre que este hombre Señor sea guiado al arrepentimiento Señor, bendícelo donde quiera que esté Señor y te damos la gloria y la honra si nos permites llevarle un mensaje estamos dispuestos para hacerlo señor y te pedimos señor por su salud en el nombre de jesucristo gracias te damos en el nombre de jesús en el nombre de jesús amén estén orando por por este varón vamos a estar orando aquí hermana por la vida de su yerno y damos gracias a dios amén Agradezco a Dios por todas las familias que siempre se suman. Ayer tuvimos dos actividades y pasamos un tiempo hermoso en la mañana. Estuvimos ahí en cerca de Tepito, no sé si está el video. Y pudimos pasar un tiempo bonito con la iglesia. Y damos gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que servir al Señor es... Le metieron una rasgada a la llanta de la camioneta, así. Pero yo decía, gracias, Señor. No nos vamos a detener de llevar la palabra de Dios. Amén. Si usted dice, ay, mi carro, ¿qué es esto? ¿Qué? Usted no ha entendido quién es Dios. Gracias a Dios. Amén. Y llevamos una palabra y, y una obra ahí. con la iglesia y doy gracias a Dios por todos los que participan en esta obra, gracias a Dios y hay más lugares donde quieren que presentemos la obra, ya les diremos lo que vamos a hacer y damos gracias a Dios, esta semana no habrá bazar verdad porque hay actividades, bueno, las familias salen, hay una cantidad eh, importante que se ha reunido, amén, ya tienen la cantidad, ahí de lo que se ha vendido en, en su totalidad, bueno, se los haré saber en estos días, pero yo doy gracias a Dios porque cuando alguien se dispone a trabajar, Dios hace la parte que le corresponde, usted recuerda cómo Marta estaba con Cristo ahí hablando y Jesús le dijo, mueve la piedra, haz tu parte. ¿Y qué pasó con Lázaro? Resucitó. Dios siempre nos pide hacer la parte que nos corresponde. Y Él hace la suya. Si usted no hace la parte que le corresponde, no espere que Dios baje del cielo y le diga ya. ya. No, no, no. Clama a mí y yo te responderé. Son dos partes. Amén. Hay dos partes siempre en la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios. Amén. Al final de la segunda reunión, todas las hermanas que van a ir al congreso, eh, se van a reunir en la parte alta para que se les dé información de cómo va todo y cómo se está haciendo el, el trabajo. Amén. Entonces, al final de la segunda reunión, pueden estar ahí para para poder eh, escuchar lo que se ha hecho y ya estamos en la cuenta regresiva 21, 22 y 23 de abril, amén, o sea en tres semanas, viernes, sábado y domingo, amén, ya este, nos estamos organizando cómo vamos a a estar allá y aquí, amén, Dios quiere una iglesia que trabaje. Ah, pues no está el pastor. Se fue con su esposa y las hermanas. No voy. No. A los que no vienen a esos cultos, les voy a hablar. Tienen que estar aquí. Apoyando. ¿Sí? Venga, dispóngase. La obra es de Dios, no es nuestra. Dios te convoca a estar siempre en la obra. Amén. En dos semanas. Hoy estamos a, a dos, ¿verdad? ¿A dos? ¿Estoy bien? En dos semanas es dieciséis. Ponga mucha atención porque luego andan preguntando. El 16 nos vamos a ir a la iglesia Monte de los Olivos. Amén. Vamos a tener un culto aquí a las 8 de la mañana. Solo un culto. Me han pedido apoyar a esa congregación. No hay pastor. Somos amigos. Tráete la alabanza y predica. Amén. He ido a predicar dos veces, pero ahora me están invitando con el grupo. Ya tenemos confirmada la fecha. El culto en Monte de los Olivos es a las once. Aquí estamos de 8 a 9.30, 9.45, Nueve cuarenta nos vamos y servimos allá. Toda la iglesia está invitada. Amén. Necesito que alguien me ayude con el transporte. ¿Me ayudas, Miguel? Vente para acá. ¿Sí? Si usted está con él a lo último pidiéndole el WhatsApp y pidiéndole la información, no se las des. Tenemos dos semanas para ir, como dice la Biblia, hágase todo decentemente y en desorden, en orden. Entonces, Miguel y un servidor nos vamos a encargar de cuántas familias van y cuántos vehículos llevamos. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? ¿Y cuántos de ustedes pueden ir en transporte? No nos gusta pagar un precio. Todo queremos recibir. Nos están invitando como congregación y vamos a ir. Amén. Entonces con Miguel, desde hoy puede decir, yo sí voy. Vengo al culto y me voy después allá. Amén. Damos gracias a Dios. En 15 días, solo hay cuántas reuniones aquí? Una a las ocho. No hay discipulado, no hay doctrina Suspendemos y servimos en otro lugar Tenemos nuestro culto aquí y nos vamos a servir allá ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Ok, los avisos son esos Quisiera dar la bienvenida Se encuentra con nosotros también eh, Joao González Viene con nuestra hermanita Astrid Póngase de pie Joao, Dios le bendiga Qué gusto conocerle Damos gracias a Dios por su vida, Dios le bendiga, está en es su casa, vengan los niños, todos los hermosos niños de Zapata Vela, vengan. Gracias a Dios. gracias a dios extienda su mano sobre ellos así la derecha y pídale a dios señor en el nombre de jesucristo creemos que estos niños señor están apartados para tu servicio no para la delincuencia no para el crimen organizado creemos señor que en ellos hay bendición para poderla llevar a otros. señor bendice sus hogares el anhelo de su corazón y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Y amén. ¿Pueden subir? Si ¿Sí están las todas las asistentes están. Gracias a Dios. Es Dios hermoso. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos compartir ¿Alguien ya se animó a ir en 15 días? ¿Sí? Entonces, pasen con Miguel, ¿eh? Así vamos a ir, ir, ir juntos. Tenemos una camioneta ahí que todo indica que Dios nos la va a entregar para servir. Y siempre que hay algo hermoso, el diablo se enoja, ¿sabes? Ayer nos rasgaron la llanta y bueno, pues, Pudimos compartir un poco también la palabra. Hay un reto para ti. Amén. Dile al que está a tu lado. La vida en Cristo es para valientes que asumen los retos. Solo los que son así siguen avanzando en los asuntos de Dios. Me da gusto verte, Juanito. Solo los que han comprendido que por la misericordia de Dios... Estoy aquí parado, no por mí, y tú en esa silla, cuando comprendemos esa parte, cuando Dios nos alcanza, comprendemos que ha sido por su misericordia. Amén. Ayer estaba con Chava, Chava es quien está con los varones de Zapata Vela, de, de Betania, perdón, Chava, el hermano Chava es uno de los que colaboran en Betania y ayer que fuimos al evento de varones recordábamos nuestro, nuestros inicios en, en la obra y bueno, me decía, ¿te acuerdas que nos bautizamos en el 2001? no, 2000, 2002 me decía 2002 y yo le decía, yo tenía las cuentas mal entonces andaba tan enchamucado que, que no no sabía pero hace más de de 22 años que, que bajamos a las aguas y él ha permanecido asumiendo con responsabilidad los retos que se presentan. Y hablábamos un poco de esos inicios, cuando yo llegué a la congregación, él estaba también acabándose de, de casar y de, estaba buscando la presencia de Dios, pero cuando tú sabes que por la misericordia de Dios estás aquí hoy, hoy, hoy, no alcanzas a dimensionar, lo hermoso que es Dios porque nacimos, fíjate bien, si usted le dijo, así fue la vida de nosotros, nacimos, 14, 1 y 2, fíjese bien, nacimos, crecimos, nos embarramos en la, en la mugre, en la suciedad y vivimos una vida así, pero cuando venimos a Cristo nacimos para una esperanza viva, renacimos renacemos perdón, Hemos renacido para una esperanza viva. Y en Job 14, 1 y 2, eso era la vida pasada que teníamos. No había en nosotros una, una convicción, pero el Señor nos rescató de ahí. Si ¿Sí está leyendo esa porción? El hombre nacido de mujer, no dice que nacido de Dios. Y cuando la Biblia de Juan, que hemos nacido para Dios. Aquí dice nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores. Así era la vida pasada, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Todos vivimos así. No sé si tú naciste en cuna evangélica. ¿Alguien aquí? ¿Siempre estuviste en los caminos de Dios? Alguna vez? Se desvió alguna vez, pero ¿cómo fueron esos años? De dolor, ¿verdad? Entonces, así nos pasa. Sin Cristo. Pero nacimos, crecimos, nos equivocamos y Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Todos, todos hemos sido desafiados y Dios nos ha puesto para que esos desafíos, para que esos retos, los podamos cumplir. O sea, no estás aquí ni porque eres buena persona, no estás aquí porque... No, estás aquí porque Dios te escogió y te está desafiando con retos para que tú vivas mejor. ¿Sí o no? O sea, estábamos aquí el viernes, y voy a comentar algo que pasó, porque estábamos preparando la obra, y ya cuando veíamos que faltaba un poco de utilería, dice Marlene, pues yo hago unas cadenas, eran las ocho y media, nueve de la noche. Y después dice, pues yo hago unos, unos antifaces, y después yo hago este, una escenografía. Yo digo, pues esta niña no va a dormir toda la noche. Resulta que ella tiene un, un, este, tiene un don. Y ahora te aguantas porque te voy a convocar. Tiene un don en sus manos. Y yo digo, ¿cómo va a ser todo eso ahorita en la noche, a las nueve? Dice, no importa que me duerma como a las o sea, doce. Ah. O sea, tiene el don. si ¿Sí me está entendiendo? Y al otro día veo cómo quedó el... el el antifaz del cuervo y cómo quedaron las cadenas y cómo quedaron las orejitas de las ovejas. Todo lo hicieron ella y su hermana y su mamá y lo llevaron a la hora el otro día. Esos son retos que muchos de ustedes, no diga conmigo, ni siquiera les ha interesado saber si pueden. Agarrar un coche y decir, sí, pastor, vamos en la tarde con varones, voy ahí tres horas, cuatro horas. Dejar la comodidad, retos, desafíos. ¿A cuántos Dios nos habló ayer? Yo estaba con la palabra quebrantado porque cuando uno está aquí, uno habla, pero cuando uno está allá, uno escucha. Y yo me quedé atrás muy atento y todo lo que lo que el Señor me entregó, yo decía, gracias, Señor. Hubo una parte hermosa porque Jacob, le dice el Señor, dime tu nombre, le dice, soy Jacob. Y Jacob era un engañador, ¿sabes lo que aprendí ayer? Que cuando tú le dices a Dios lo que eres, Dios tiene misericordia y te, te, te cambia la ruta, ¿sabes? Dios quiere gente humilde que le diga, Señor, no he podido, pero tú sí puedes hacerlo. Amén, Jacob lo hizo. Cada día, fíjate bien, a cada momento el Señor quiere traer mejores cosas a tu vida. Familia, trabajo, economía, salud, en Todo eso Dios siempre está interesado. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 2, la Biblia nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Es tercera de Juan, este, David. Tercera de Juan 1, 2, dice la palabra, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Amén. En lo secular, en la salud y en lo espiritual, Dios quiere que te vaya bien. Ese es el deseo de Dios. Que podamos, que podamos entender que Dios puede hacer cosas nuevas en cada momento y romper el odre viejo que, que muchas veces nos gobierna. Para todos es esta palabra amén, todos tenemos el reto de mejorar y de vivir mejor, amén. Yo, por ejemplo, veo a Adrián y le digo, vas a ser un gran abogado, sí, desde ahora, amén, el mejor político del país va a ser Miguel Ramírez, sí, ¿por qué no cambiar una nación a través de la política del gobierno?, de esa autoridad que se tiene. En Venezuela hay un pastor que está en la política y ese hombre mueve multitudes. Ayuda a muchas personas con el evangelio. El evangelio cambia. No lo sigo, pero conozco un poco su, su testimonio. Y a través de, de un cargo político, él, usa, él lo usa a Dios para llevar ayuda a a Venezuela, a toda Venezuela y a otras naciones. Así es que el mejor político, ¿quién va a ser? Miguel Ramírez. Yo así lo creo. Amén. Y hace un rato que hablaba con Adrián, yo le decía, tú vas a ser el mejor abogado. Tienes que estudiar inglés. Ponte a estudiar inglés para que Dios te use, te va a usar en otras naciones. Tú puedas ser un hombre que Dios use. Amén. ¿Por qué nos tenemos que quedar en lo que nuestros padres nos, nos enseñaron? ¿Por qué? ¿Por qué decimos no, no puedo? Porque no asumimos con responsabilidad los retos que Dios nos pone. Súbete al camión de la bendición de Dios. No te subas al camión de la pereza, de la indiferencia, todos tenemos el reto de mejorar nuestra vida para servir a Dios. Ese es un reto, servirle mejor a Dios. amén ¿A usted no le gustaría que Dios nos entregara un autobús para, por ejemplo, ahora que vamos a la, a la otra congregación, ir más cómodos? Yo no es algo por lo que me afane, pero si Dios le place, no lo puede dar. Hace unos días yo le decía, no tengo para viajar, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y ayer me habló un pastor, íbamos después del choque, y me dice, quiero invitarte a que vengas con tu esposa unos días a Nueva York. Todo pagado. Déjame ver cómo estamos con el tema de, no voy a hacer que nos pase lo de la vacuna la otra vez. Dios. Te puede dar muchas cosas que anhelas, más de las que anhelas, pero tienes que cambiar tu vida, hermano. Fíjate bien cómo le habla Pablo a la iglesia de los Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Tienes que asumir retos, tienes que cambiar muchas cosas, tienes que ese, ese odre viejo se tiene que romper. Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 10, nos dice la escritura, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿En quién? O sea, esto significa que la iglesia de, de los colosenses estuvo en un momento de su, de su caminar haciendo las cosas de forma incorrecta. Y Pablo se avienta un viaje para decirles, hagan morir lo terrenal en sus vidas, en vosotros. O sea, ¿qué cosas te dominan hoy? ¿Qué situaciones te están gobernando hoy? Las malas palabras, tienes aún una conducta incorrecta con tu esposa, estás asumiendo de forma irresponsable el trabajo, llegas tarde, ¿no? ¿Estás haciendo un buen trabajo para la empresa que te remunera y te ha contratado? ¿O eso ha muerto ya? Dice en vosotros, y luego empieza a hablar de una serie de impurezas que hay, ¿no? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tú estás en ese capítulo, en ese versículo 5, con los deseos carnales, con la avaricia, con todo eso que muchas veces te domina. Si tú eres idólatra aún, fíjate bien, si tú tienes aún en tu corazón áreas en tu vida, tus mismos hijos, la mis el mismo esposo puede ser un ídolo para ti, ¿Sabes? Mi hermana que ahora preside un lugar, decía, a mí Dios me quitó a mi marido porque yo lo idolatraba. Esas son sus palabras, hace 30 años. A veces no, no consideramos la importancia de, de, de, de sacar de nuestro corazón esas áreas que nos dominan. Y Pablo está diciendo por los cuales dice la cos, cosas por las cuales, el verso 6, la ira de Dios viene, viene, dice... ¿Para quién? Sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos de desobediencia. O sea, esto significa que en el camino de Dios hay, hay hombres, mujeres que están desobedeciendo, que no están haciendo las cosas correctamente. Dios quiere que nos despojemos de todo. Eso es un reto para todos. Amén. Fíjate bien el verso 7, dice, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais. O sea, Pablo dice, ya no es parte de tu vida. Eso era lo que hacías, pero ya no debe ser parte de tu vida. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ahí le va, ira. ¿Qué más dice? Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos, dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Amén? ¿Qué es un desafío? ¿Qué es un reto? ¿Alguien tiene alguna definición? Es cuando tú enfrentas algo que para ti es difícil. Ahí te va. Me, me agrada porque aquí hay niñas que sus padres las han guiado a permanecer en la escuela temprano. Cinco de la mañana se levantan, a las seis, seis y media se arreglan, se van. Después, por ejemplo, el día martes vienen aquí a la música. Salen a las dos y media, vienen a música, se quedan al culto y así. O sea, otras vienen del trabajo. Eso es un reto. Lo más fácil es decir, no, pues no puedo porque vengo cansada o… Ay, ah, después la tarea, ¿no? Después del culto. Y luego yo pregunto a sus papás, ¿a qué hora descansó? No, pues, como a las 2, 3 de la mañana. Eso es un reto. Dígame si es bueno o es malo. ¿Es bueno? ¿A qué te lleva? ¿A qué te conduce? A responsabilidad, a estar aquí cantando, sirviendo y no andar pensando en el TikTok ahí moviendo el rabo. Sí. Son retos, retos que te ayudan a ser una mejor persona para Dios. Por eso la Biblia dice que se va renovando. Si tú no asumes con responsabilidad esos cambios que debes de tener, esos cambios verdaderos, tendrás que enfrentarte a la ira de Dios, hermano. Porque dice como hijos desobedientes. O sea, Dios está buscando gente entendida que tenga cambios verdaderos que permita los desafíos para que sus temores sus formas, sus excusas puedan ser despojadas. un desafío siempre te va a hacer crecer y madurar siempre un desafío no es para que tú vengas a menos no, es ¿sí? para que tú crezcas por eso que le de estudio inglés, abogado con dos tres idiomas amén es bueno es bueno yo tengo un hijo que es economista él, él sabe cuatro idiomas aprende inglés, español poco de alemán y escocés y él está preparándose bien, a donde Dios te lleve. Sabes, identifica cosas que no has querido abandonar. Ese es un asunto de quién, tuyo. No metas a Dios en tus cochinos, pecados y desobediencia. Identifica las áreas de tu vida que tú tienes que abandonar y con un desafío nuevo. Comienza a aceptar ese reto que tú mismo te has puesto Si hay áreas en tu vida que no has podido cambiar Pero que tienes identificadas hoy Pónselas a Dios ahí y esfuérzate por cumplirlas Dios te va a ayudar Amén Dejar la inmoralidad en un servidor no era fácil Pero vino el Espíritu Santo Y eso lo cambió así con un encuentro con el Señor. Solamente no, no, no puedo ver otra manera más que entregándosele a Dios. Usted, usted recuerda, fíjese bien, cuando Jesús le habla a la higuera, ¿qué pasó con ella? ¿Se ha leído esa parte? Se secó. La higuera se secó. Y Pedro se queda sorprendido y le dice, ¿por qué fue eso? Dice, tú te fe en Dios, ¿se acuerda? Jesús tiene el poder para hacer las cosas como Él quiere. Y Él nos puede ayudar a vencer cualquier desafío. ¿Usted recuerda cuando Jesús se levanta de la barca y reprende al mar? O sea, Él puede hacer cualquier cosa. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Perdón? Desesperado, ¿verdad? ¿Y qué pensaban que iba a acontecer? O sea, no habían entendido que cuando Jesús se sube en la barca, cuando Él va en la barca, no puede pasar algo incorrecto. ¿Y sabes qué representa la barca? El corazón. Cuando Jesús está en tu vida así venga una tempestad Él puede calmar has asumido el reto de confiar plenamente en el Señor en todo lo que tú hagas mis dos hijos no están aquí no estoy afanado porque estén aquí ellos van a llegar y yo le digo a Dios si tengo que llorar y si ellos la tienen que sufrir mételes duro, como tú quieras a mí no me, me da ningún temor orar así pero si es con lazos de amor pues tú sabrás pero si les tiene que doler o a mí yo voy para adelante contigo soy pastor puedo ir aquí a suburbia les compro un traje y se sientan ahí los dos porque soy el pastor y qué va a decir la iglesia Aquí no hay apariencias, hay un deseo de servir al Señor. Ha habido un testimonio y una enseñanza y Dios sabrá cómo los va a traer. Si ¿Sí está conmigo? No hay apariencias, hay fe. De saber que Dios nos da una promesa, ¿verdad? A todos nosotros. Entonces fíjate bien. Te quiero hablar un poco de la fe. Porque se necesita fe para los retos se necesita fe. Para un desafío se necesita fe. Usted recuerda cómo José fue llevado hasta un rango de gobierno. Lo mantuvo siempre la fe. Esta fe se debe de ser debe de ser expuesta y visible. Lo que debe de evidenciarse cuando hablas es lo que vives. Si tú hablas de fe, tienes que vivir en fe. Entonces, cuando no, no logras cosas, siempre habrá críticas. Pero tu fe te va a permitir seguir adelante. No te detengas. Dios siempre cumple lo que promete. Santiago 2, fíjate bien. En el versículo 17, nosotros vemos como el hermano de Jesús, Santiago, escribe esta porción y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. No puedes decir, hermano, hermana, joven, que tienes fe y no haces nada para Dios. Porque la fe necesita obras. Es lo que está diciendo Santiago, no activismo, no, no, no, eso no. Hay gente aquí que me ha dicho, pastor, es que fui a entregar tortas y fui a, a, a llevar, a lo, ¿y a quién le avisaste, brother? O sea, se mueven solos. No está mal que vayas a dejar tortas al hospital, eso te lo aplaudo, pero tienes que rendir cuentas y que oremos por ti. Tú no te manejas solo en los asuntos espirituales. Dios puso autoridades. Y esos hermanos que hacen eso, van y se mueven solos y ya no están aquí. Aquí hay un plan, un trabajo. Está bien que lleves tortas. eso es Gloria a Dios. Pero no te envíes solo. Deja que Dios te envíe. Y te va a enviar a través de una autoridad. Eso lo tienes que entender. Eso no nos gusta, ¿verdad? Lo tenemos que entender. Hay una obra que se tiene que seguir haciendo en tu vida. Si tú dices tener fe y no haces nada para Dios, tu fe está muerta. Porque la fe se expone con obras. Nosotros no vamos a ir al cielo por las obras que hacemos. Las obras que hacemos son el resultado de lo que somos. Si yo soy cristiano... Yo hago cosas para Dios, no, eso no me alcanza para ir al cielo, por supuesto que no, pero eso evidencia lo que soy. Más adelante, el verso 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Necesitas activarte, Dile al que está a tu lado, acción. O sea, necesitamos accionar, asumir los retos, amén. Si la fe no tiene obras, dígame qué pasa a hacer. No, pero qué pasa a hacer, pura qué, pura emoción. Sí, vamos, sí, hacemos. Y luego, ¿dónde está el hermano? Uh, no llegó, no, pues sí. ¿Y al año que No, tampoco vino. Y pasan cinco años, no, ya anda por otro lugar. O sea, así viven muchos en la iglesia. Yo sé que aquí no. Pero si la fe no tiene obras, es pura emoción. Amén. Ahí le va. Agárrala si es de usted. Te prometo dejar el alcohol y sigues de borracho. Pura emoción. Te prometo dejar las mentiras y le mientes hasta tu sombra. Saldré de las deudas con responsabilidad. No, no, no. Pero nunca haces nada por dejar esas áreas. Pura emoción. Saldré de las deudas y a los 15 días ya pediste otro préstamo. No vivas así. La fe visible, esa fe de la que estoy hablando, es la que hace algo. Esta fe lleva un fruto. Esta fe siempre tiene buenos resultados. Y cuando los resultados no los obtengas, yo sé que va a haber una oposición natural y la gente te va a criticar. La gente te va a, a, a señalar. ¿Has escuchado? Cómo habla la gente, en el, como el Salmo 115. ¿Has escuchado esa parte? Verso 1. Ahí hay una palabra porque a veces la gente es así. Te critican y te dicen, ¿dónde está tu Dios? No lo veo, mi hermano. Amén. El verso 2 dice, ¿por qué han de decir las gentes, dónde está tu Dios? Y hay personas que te van a ver con una lupa y van a, van a ver tu, tu caminar, tu cambio, el desafío que estás tomando y te van a venir a, a presionar para que tú vuelvas atrás pero la fe te va a permitir seguir avanzando hermano cuando tú no tienes la respuesta de Dios, no dejes de usar la fe sigue teniendo esa fe, cuando Dios venga y te responda todo va a ser para la gloria de Dios, amén Anota esta parte, fíjate bien, llévate este mensaje. No es si Dios puede. Dios quiere y Dios puede. Exactamente. Dios quiere y Dios puede. Pero a veces por las dudas. Somos como dice Santiago, como las, como el mar, ¿verdad? No, no, llegamos a ningún lado. En Mateo 8.1, Mateo 8.1 dice, cuando, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este cuate tomó el reto, el desafío de acercarse a Cristo. ¿Qué enseña la Biblia? Que los leprosos eran expulsados verdad de los campamentos de las tiendas y no podían convivir con nadie sabes Jesús abre una oportunidad para cualquiera que quiere y está enfermo está con dudas está con temores aún con pecado la lepra qué tipifica dígame el pecado dice que se postró ante él y dice que le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabes? Este, este leproso sabía quién era Jesús, sabía dónde podía acudir para vencer el reto de la situación que estaba viviendo. Y es por eso que hoy Dios, Jesús, Jesús mismo te extiende la mano hoy y te dice, fíjate bien como en el verso 3, Jesús extendió la mano y le tocó. quiero en el verso 3 le dice Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo quiero se limpió y al instante la lepra desapareció amén estaba pasando con jesús leímos el contexto vamos al verso 1 de dónde venía jesús cuánta gente lo seguía en medio de una multitud en medio de de la necesidad de muchas personas sabes qué quiere hacer jesús Tocar a aquellos que se acercan a Él de corazón. Aquellos que se postran y se humillan. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, nos olvidamos de postrarnos al Señor y de decirle, Señor, quiero ser limpio, quiero ser libre? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo tomamos una actitud así? ante dios y llorando le dijimos señor ayúdame no puedo cuando Pablo dejó de estar en nuestro corazón ese reto de, de, de, de estar intimando con dios de, de, de, de estar en la presencia de dios ahora ese leproso se metió entre la multitud no le importó su condición. Ahora, cuando hay alguien que verdaderamente quiere buscar a Dios, quiere llegar a su presencia, no importa que otros lo critiquen o lo rechacen. Usted sabe que estas multitudes que seguían a Cristo no podían ni siquiera Estar cerca de ese leproso Este, este leproso no, no le importó nada Su único deseo era llegar a los pies del maestro Y cuando tú tienes ese deseo, ¿sabes? El mismo Dios, no lo dice la Biblia aquí Pero el mismo Dios abre camino donde no lo hay ¿Qué le impidió a este leproso llegar a Cristo? Nada Nada Jesús extendió la mano en el verso 3 dice Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero sé limpio y al instante su lepra desapareció sabes la mujer que tenía flujo de sangre. Y por la ley estos estos hombres estas mujeres tenían que estar fuera de los campamentos Aquí hay una expresión que puse. Todos querían que Jesús les tocara. Pero al que nadie quería tocar, Jesús lo tocó. Sí, sí, analiza esa escena. Jesús, la multitud, y todos queriendo que Jesús los tocara, y se cruza un leproso, enfermo, pecador, y viene, y es al que Jesús toca. ¿Se da cuenta cómo es nuestro Jesús? Tienes que asumir con responsabilidad el reto de cambiar hermano de pasar entre la multitud de pasar entre los, las cosas que hay en tu vida aún en tu corazón y venir al maestro y decirle Señor limpiame, tú puedes hacerlo Señor mi esposa me llevó a Cristo en la habitación donde yo dormía hace más de 22 años yo le puedo decir que desde ese momento, al siguiente martes o jueves, yo no recuerdo, nos fuimos a la congregación. Yo le dije, yo quiero ir. Y yo ese día llegué al culto y el Espíritu Santo me tocó. Yo crecí, mi padre me dijo, frente a los hombres nunca se llora. Esas son mariconadas. Yo nunca lloré frente a los hombres. Y a los 35 años. Lloré frente a una multitud, ahí cambió mi vida, ahí me tocó el maestro, se lo digo y se lo testifico, desde ese día hasta hoy no he dejado de congregarme, me he mantenido en este mismo ministerio, no andando brincoteando de lugar en lugar y Dios ha hecho una obra hermosa, lo puedo ver. Y sé que la va a seguir haciendo. Porque cuando Jesús toca algo, eso cambia. Los científicos dicen que el agua tiene tres tipos de manifestaciones. Líquida, sólida y gaseosa. ¿Por qué Jesús cambió? ¿Por qué Jesús caminó sobre las aguas? Porque cuando Jesús toca algo, Jesús lo cambia como Él quiere. Cuando Jesús tocó el agua el agua cambió. Y la ciencia podrá decir miles de cosas, pero cuando Jesús toca a alguien, eso cambia. Asume el reto, hermano, de cambiar tu vida y de que Jesús te cambie. Ponte de pie, vamos a orar. Aquí hay una parte, si usted quiere venir a orar, acérquese, vamos a orar juntos. Venga, venga, vamos a orar. El Señor está hablando a tu corazón. Él quiere una vida diferente para ti. Él quiere darte... Gracias, Jesús. Oramos por la palabra. Oramos, Dios, por el mensaje oramos Señor por la bendición de estar aquí y asumimos con responsabilidad el reto, los cambios queremos darte Señor nuestra, nuestra vida Dios sé tú obrando Dios tu voluntad perfecta en cada uno de nosotros sabemos que lo que estamos viviendo Señor es parte de, de un proceso Señor y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, trayéndonos esa paz, esa libertad. Te damos muchas, muchas gracias. Espíritu Santo, ven, ven y cámbianos. Ven y transformanos, Jesús. Ven a darnos, Señor, esa agua viva, Señor. Esa agua, Señor, que es para... Cambiar nuestro corazón, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas. Te damos honra, Señor, y te damos gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das un abrazo a tu hermano ahí, los que están de pie? Abrázalo. Abrázalo y dile, hermano, aquí estamos. En el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre de Jesús asumimos juntos los retos que Dios nos da, queremos, queremos darte Señor nuestro corazón, nuestra vida y Señor muchas gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo, oh, este es el camino para llegar al Padre. No sé si has aceptado a Cristo ya. Ya lo has aceptado. Gloria a Dios. Pues recuerde la, la fecha, no se vaya a confundir. De este domingo al que viene solo hay un culto. Y todos están invitados para ir a la iglesia Monte de los Olivos. Es muy cerca la iglesia, pasando... Cabeza de Juárez sobre Zaragoza Haremos 10, 12 minutos en carros Y me daría mucho gusto que llegáramos Toda la familia de Zapata Vela Para compartir, vamos a compartir la alabanza Y vamos a compartir un mensaje Denle un aplauso al Señor Dejo este lugar A mi hermano Miguel Ramírez Dios es bueno, amén Amén. Gracias a Dios por el tiempo de la palabra que hemos recibido. Mis hermanos, Dios siempre nos habla, ¿verdad? Dios, Dios quiere hacer, hacer cosas en nuestra vida. No te quiero decir, quiere hacer cosas grandes porque la mayor cosa grande que Dios ha realizado fue en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando nos otorgó salvación en ese sacrificio eterno. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, capítulo 40. Vamos a leer desde el versículo 1, Isaías 41, me dice amén cuando llega ahí, amén. Isaías 41, dice el título de este versículo, Jehová consolación. Se es levanta palabra de Dios, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, amén. Me encanta cómo dice, consolaos, ¿sabes? Todos tenemos problemas, situaciones A veces en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro vivir necesitamos ser consolados ¿verdad? Necesitamos ser, tener ese abrazo, ese, ese acercamiento con nuestro Dios ¿sí? Porque a veces aunque nos acercamos con los hermanos de la iglesia Y está muy bien acercarnos a los hermanos Pero el que consuela nuestro corazón desde el fondo, desde la raíz ¿sí? Es nuestro Dios ¿Sí? Pero para eso necesitamos pedirle perdón de nuestros pecados Necesitamos estar en santidad porque nuestro Dios es santo ¿Sí? Ese es el trabajo que tenemos que hacer Enderezar nuestras calzadas, dice, nuestros caminos, nuestro caminar No te puedo decir, no, no te conozco a lo mejor en qué caminos tú andas En qué caminos yo ando ¿Sí? Pero siempre tienen que ser rectos conforme a lo que quiere Dios Amén Vamos a orar para ser despedidos mis hermanos de este primer servicio bendito y amado Dios Gracias te doy Padre por cada uno de mis hermanos Por la vida de cada uno de mis hermanos Señor Gracias te doy Señor porque tú los has traído Señor Juntamente conmigo Padre delante de tu presencia Señor A aprender de ti, a poderte alabar, a poderte glorificar Gracias por eso Señor Gracias Señor porque podemos estar unánimes, Señor Dando gloria a tu nombre Padre Te pido bendito Dios que aquellos que se han de retirar Señor Vayan en paz, vayan, Señor, en tu presencia, Dios. Y aquellos que nos hemos de quedar, que podamos seguir, Señor, adorándote y alabándote, Padre, como un solo cuerpo, Señor. Como un cuerpo, Padre mío, que te alaba, que te da toda gloria y toda honra, Señor. En tus manos estamos, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Les recordamos que hay talento, consuman. Bendiciones. ¿Sí? Thank you.